No, no, no, no, hay, no, hay pa... Ay, pa hay para caja de no, eh ¿Qué? Y me Pero si después morir, es que Es que has caído en el peor sitio, cabrón. Tienes que haber caído donde moriste en la nave esa. Caes ahí otra vez, ya te tenías armas de esos ahí. En el techo tienes un montón de armas. Ya esa gente había bajado de prisión, ya no estaban arriba en el techo. Caes ahí, tenías armas. Yo es que la torre es el peor sitio para caer de gulag. No hay nunca nada. Esta te ve todo el mundo, saltas de ahí. No se sabe todo el mundo te vuelves. La última cancha saca uno. Ah tío, ese. ¿Eh? Coño, que de más también lo bro. Gracias, Utex, Qué buena gente eres. Utex es un. es un manco, bro. No creen mucho de él. Manco banco con el local. <ríe> manco con flash. ¡No! Tiene bazoca! tiene bazooka! ¡No! Uf. Hay tres tíos en la casa grande, chavales. Le entro por el techo, ¿eh? Vale, yo le entro por abajo. Creo que uno salió ya. Ti, uno. Sube uno, sube uno, me subo uno, subo uno, me subo uno. Me he saltado uno, me he saltado uno por fuera. Ah, no, no tenía bala de No, lo tengo atrás, bro. Pate. Está por fuera. Me no a re uno arriba. Está todo el mundo. ¡Ah! ¡F*****! ¡Boom, bro! ¡Montas de spots! ¡Esta mierda! Creo que se molestó un poco conmigo ahora ¿no? <risa> Esa hijo mío, por Dios No es más que me hijo, porque tenía que ir por acá Ahí no en la torre, me tío, campeón. Cuidado. Ay, yo no sé qué hacer, bro. Estoy corriendo por aquí. Yo iba por la caja, vaya. ¿Por aquí se llega? No sé, por otra vez que me quieran. Hay dos pillar. en el techo, tú. Hay dos en el techo, tío, no puedo hacer nada, mozos. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Venga, de eso va. Casi que la carga, carga. No, otro muy tocado. ¿Te tirado, tío? ¿Te vengo, vengo, 11. Tiene vete, vete, Vete, vete, vete. Una zona de campeo que no veas. masiva Campeando tope de cobro. No Mira, la derecha en prisión. Oye, Lo voy a prisión Ah, a la aquí desde arriba sí, me tiro... sí, te a matar Ahí no me arriba de prisión, tiro caja de muni, eh, al lado de la caja me tiro, aquí abajo Abajo, en la... Vale, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y se va a izquierda, placket Se fue a izquierda, se tiró para abajo del todo Dejo dinero en tienda, ¿cómo? Eh, no, para la placa Eh, no dale, te... compro, compro, toma, dejo dinero Gracias, bolsito, loco hay gente aquí al frente, ¿verdad? Oh, escopeta. Eres la, la mayor. La mayor, mayor, mayor la recabista. La recabista. Compra trae placa en tienda. Por lo que tú has ido. Están delante la nave esa. Vale. Son dos, eh. dos. Tiro tú un dentro. No, sale, sale, sale. Están aquí. Uno aquí, me viste. ¿Viene por arriba? Creo que no, los veo. Vale, lo veo. Me ha dado otro. No sé de dónde. Cracket. Me saltan a mi cuerpo, no sé dónde me dar. Aquí Otra vez, otra vez. Joder. ¿Qué escopeta hay, Joder, Es una hermana Arriba, presión. en la torre. No. No. Bueno, otra, otra vez. Otra vez. Joder, me quedé sin balas, tú. Podrías morirte, yo también tengo te, te, te lo juro, espero lo juro que, se que se muera que se tu puta, puta madre, madre, tío. tío. <risa> <risa> si hay una aquí abajo, tú me creo que haya 400 veces, tío. Se evita Soce. A ver, vamos a buscar al de su compañero, tío. A ver, no hay, no hay para ¿Tú? Hay para caja de Muni, eh. Sí. Y me pega mi ah. cuchillo. ¡Adiós, UAV active! Bro, como este lo están rematando, ¿tú? Es de arriba, me da cosa, o lo voy a revivir. ¡Vati, vati! ¡Vati, vati! vati con la bomba! Pues si yo no se puede, ¿lo puedo revivir ¿no? No no. de el teleférico! Vale Estaba en el teleférico. ¿no? Estaba Correcto Aquí fío la nuestra Está aquí justo en la zona está más alta aquí. Vale Lo no veo, son dos, son dos, no uno los dos, estos Son dos, son dos, son dos Están ahí los dos, Monsor Tiro stun ¿Tunea, Monsor? Sí, pero está el de la escopeta aquí, ya Puedo darle, tío, es que está todo lo que está, está, está, está, está, está. Ah, Vámonos, a Malta, Monsor, Quedo tú adentro Queda uno solo Mucha para atrás Monzo que no te va a con la escopeta. Nah, ya me ha dado al tanto. A ver si le doy. No le he Yo estoy subiendo todavía a ver si lo veo. No, Roto. No, Monzo Ah, oh, tío, Monzo. Ah, oh, tío, Monso. Cada uno. Tienes otro todavía, Monso. Ya está el otro. Ven, sí. Venga. Bueno. Venga, hombre, que flipado, gilipollas, que era un puto jodido de Que Puta madre, se tendría que morir, macho. Pero el puto sira que estás dando. Hay Esta gente, de macabre, hay un team ahí, creo. Voy contigo, vamos a caer copetas. Yo me voy a izquierda tú. Hay que haber uno arriba. Arriba, arriba. arriba. Abajo, abajo, abajo dos, abajo dos tú. Dos abajo. Dentro. Tiene minas. abajo, abajo, monstruos. Abajo, abajo. estás es ¿No muerto? A ver vale, si sí, el otro lo veo. muerto? Vale, el último que queda es el gula. Sí, el gula es el último. Está arriba, cae arriba. Cae delante de. Cae delante, bien. De no, no, no, aquí en cima mía, digo. Ah, la pulsante. No, no, no, no, no. Dale que tienes no, no. que, que no, salir, bro. Dale que tienes que salir ¿Vale? va? no, El último está en el gas Sí, el último uh, sí. Sí, Ay, Vaya Dios, mierda vaya, Y yo comparado vale, a... con la de antes Es español Es español el posti ya le hablando a la puta putina. No, bueno, cabrón, sí, sí, sí, sí. que la sea ahí... No, Por favor, por favor, no, no, no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pero, la no, se no,